¿Cómo, amiguas? Ya se nos acabaron las vacaciones Que estuvieron de huevos Y pues como que ya es hora de otro episodio de... El no show de Ya lo sabemos, amiguas. Es una mamada que hayamos decidido irnos de vacaciones Y en ese mismo momento también hayan decidido atrapar a Javier Duarte ¡Qué puta coincidencia! ¿O no? Va a pasar a la oficina de la sala del secretario y del juez Y realmente ya no queda mucho que decir al respecto o no, todas las posturas ya fueron dadas Pero lo que a nosotros se nos hace bien chistoso es que Duarte ya se convirtió en el nuevo coco de la política mexicana No sé que es absurdo, pero soñé que el coco venía por mí, ¿y que ¡Ah, es el coco! ¡Hay que tapiar las ventanas! Y ahora resulta que todo el pinche mundo era su brother Obviamente ahora todos están aventando la bolita de tener nexos con Duarte Y hemos podido ver fotos de Duarte con Calderón, Duarte con Peña, Duarte con AMLO, Duarte con tu mamá cabrón Y obvio para robarte todo lo que se robó este mamador necesitas a cientos de personas como cómplices E incluso Choa Reza, el líder nacional del PRI, acusó a AMLO de tener nexos con Duarte Y pues, no es que no le creamos, pero no mames cabrón, tú eres del PRI ¡Es una mamada! ¿Cuánto dinero no habrá recibido el PRI de Duarte? ¿Sí me entienden? ¡Es una mamada! Y hablando de mamadas, les voy a platicar lo que pasó con la señora Eva Cadena La ñora que hasta hace poco era la candidata a la presidencia municipal de las CHOAPAS, Veracruz ¡CHOAPAS! Como, Chuapas, pero con o. Municipio del que tal vez nunca nos hubiéramos pinches enterado si no fuera porque El Universal publicó un video en el que la candidata le pusieron un pinche cuatrote un pinche cuatrote más cabrón que cuando tu exnovia la psicópata creó un perfil falso en Facebook para ofrecerte sexo a domicilio gratis. No, mames, ¿me estáis tenés a...? Verga, dos veces, güey. Estoy Me entregando medio millón de pesos, por favor. ¿Estás de más, señor? Por favor, entrego medio millón para los y visitadas, por favor? Bueno, pues nosotros sabemos que... Que me tiene mucho cariño, que es de su absoluta confianza de cultura. Esto, esto es para. Usted. Esto es para él. Ok, se me tengo a Por favor, si usted acepta así. Uh -huh. Esperamos que vean el video completo y que les surjan las mismas preguntas que a nosotros: ¿Cómo? ¿Quién chingados les puso el 4? ¿Se trata todo esto de un montaje? Probablemente ¿por la diputada con licencia no sospechó de personas que no se identificaron completamente? Por pendejo mentirosa, Morena también es o va a ser un partido corrupto de mierda, obvi. Y lo más importante, ¿por qué verga siempre que dan sobornos así nunca llevan el dinero con sus liguitas bien en un portafolio qué sé yo? ¿Le estás dando puto medio millón de pesos a alguien y no pudiste invertir en un pendejo portafolio o un morral? No, no, no, mejor un pinche sobreculero lleno de dinero, no valen pito. ¿Cómo no se dan los sobornos? Le voy a dar 500 mil pesos. Sí, 500 mil pesos. 000, sí, de medio millón de pesos ya para ver, sí, López pues, Obrador. A Andrés Manuel López Obrador, su amigo sí, AMLO. Sí. AMLO, A-M-L, a AMLO, 500 sí. mil pesos. ¿Sí? no tiene una bolsa para guardar A ver, tráiganme un sobre para, para, para licenciada, por favor. Sí, por favor, un sobre, muy bien. Sí, porque le sabemos que le tiene mucho Yo cariño, ¿verdad? Yo entendido que esto es de ustedes más? para Andrés Manuel. Sí, sí. De acuerdo, sí, sí muy bien. 500 pues, sí. mil pesos, medio sí. millón de pesos. Y si mejor me da el sobre que trae usted, porque... Ah, pues sí, ¿verdad? Qué tonta, ¿verdad? La verdad no entiendo para qué le hicimos... Sí, sí, sí, le doy el sobre. Bueno, ya me dio este dinero y yo me encargo ahora que sea todo esto De darse la verdad este no sé si me puede ayudar por favor Como si se da un soborno Aquí está el dinero, ya sabes qué hacer con él De acuerdo Este es el primer escándalo chingón que le sacan a Morena Es tan chingón como la primera vez que te la maman O oh, la segunda, o oh, la... Número 1000 Y al igual que Delfina, la candidata de Morena para el Estado de México Podemos prepararnos para escuchar esto como referencia de la corrupción en Morena millones DE VECES! Por el momento la ingenua y o vendida y o corrupta y o lo que guacala sea Ya dijo que el pedo es de ella y que pues la cagó Y que perdón Y que mi familia y que quede sonor y que lo siento AMLO video ya declaró que esto es un cuatrote de la mafia del poder pero que su innegable y sobrehumana honestidad es un escudo protector contra la mierda ¡Ajá! ¡Oh! Y Ochoa Reza, otra vez, salió a exigir la renuncia de AMLO como presidente de Morena porque, pues... ¡Huevo! A López Obrador le recuerdo Hace unas semanas aseguraste que si se te comprobaba que recibías dinero ilícito en Veracruz renunciarías a la política Ahora, sé congruente y renuncia te exijo a presentar tu renuncia a la dirigencia del partido Morena en tanto se realizan las investigaciones sobre estos delitos. No queremos decir que Ochoa Reza no tenga razón, este desmadre está de la verga. Pero si en su partido los políticos corruptos también fueran congruentes y renunciaran ante los escándalos, ya no tendríamos a los siguientes políticos. Secretario de Relaciones Exteriores. Secretario de Gobierno. Presidente del partido. Recordemos cuando Choa Reza se dio una liquidación seis veces superior a lo que debió haber hecho cuando se salió de CFE en diciembre del año pasado. ¡Carajo! ¡Nos quedaríamos sin presidente! Entonces, ¿qué huevotes de salir a exigir a un pendejo de otro pendejo partido que no es el propio pendejo partido de este pendejo? Y como era de esperarse, amigas, y ya medio cambiando de tema, medio Los rivales del tabasqueño obviamente están aprovechando la situación para lanzársela a la yugular Y el expresidente Felipe Calderón no es la excepción Y poco después de que se destapó el video escándalo, tuiteó Por eso hombre, presume que no tiene cuentas ni tarjetas bancarias Como el Chapo y otros capos, el él maneja puro efectivo, papá Este tuit forma parte de la nueva presentación de Calderón como expresidente tuitero Mala copa, bravucón y borracho ¿Quién sabe de dónde obtuvo la inspiración? De unos meses para acá hemos podido presenciar como nuestro expresidente a quien le correspondería guardar la compostura y ser como un mediador Mandar todo eso a la chingada y usar su Twitter para agredir, acusar y descalificar a quien le caiga en la punta de los huevos Y de todos los agarrones que se ha dado recientemente, el más cagado fue el que se dio contra Humberto Moreira Che pleito entre señores de la verga la trifulca estuvo de huevos después de que el PG presumiera tener un documento de la PGR donde supuestamente se comprueba que Felipe Calderón y Peña Nice pactaron para exonerar a Humberto Moreira de todas sus mamadas. Calderón se emputó y publicó una serie de tweets en los que en resumen dijo que Moreira está de la verga y que él jamás hubiera exonerado a alguien que le hizo tanto daño al Estado como ese cabrón. Y después Humberto Moreira, ¡qué puto desmadre! Salió en un video que neta tienen que ver completo porque está bien cagado pero dura 7 minutos A decir un chingo de cosas bien cagadas Y obvio les vamos a enseñar solamente las partes más chistosas de ese video Te quiero decir Calderón, sí, sí, a ti, a Felipe Calderón Al hombre del crimen, al hombre de la guerra, al hombre de los senatos, al hombre de las desapariciones Al hombre que se robó como poco hombre la presidencia de México Le quiero decir Que cuando tomes no tuitees Me acusaron de muchas cosas Aquí tengo las pruebas De lo que dices De lo que dices es mentira Yo no soy ratero como tú Tú te robaste la presidencia Eres el mayor ladrón que ha tenido México Santana, un santo comparado contigo Sí, sí Tú sí estás embarrado con el narcotráfico, Calderón Estás hasta las chanclas Sí, sí como tu compadre? Con tu apoyo Le daba protección Para el traslado de coca Eso no lo dices, ¿verdad, Calderón? ¿No? Se te olvida. Por eso tomas tanto para tratar de olvidar las atrocidades que cometiste. Sí, sí. Tu prima, Calderón. Sí, sí. Yo no soy un malandro como tú. Aquí está tu familia, ¿eh? ¿Y qué nos puedes decir de esto, Felipe Calderón? Estás metido hasta las chacas hasta, pero hasta las chancas con el malandraje. Sí, sí. Me puse a estudiar. Tengo. Soy profesor, licenciado en educación media, tres diplomados, cuatro maestrías y un doctorado. Sí, sí. Me puse a estudiar tu vida. Sí, sí. Después te trasladaste a la alcoba, con aquella, ¿te acuerdas? Yo estaba ahí. Sí, sí. Esto es un asco. Moreno, es considerado uno de los políticos más corruptos de México y caldedrón que es... Caldedrón. Y como expresidente no tendría por qué andarse agarrando del chongo con nadie, pero como su mujer quiere ser la presidenta, pues este es el resultado. Y... Oh, a la verga, creo que voy a vomitar. Nunca había visto tanta caca junta. Fue un espectáculo impresionante. Y de nuevo les vamos a platicar, no tan en chinga, porque sí está como que cabrón el tema ¡Francia! Así es, amiguas, Francia, el lugar donde la gente no se baña O sea, bueno, es mames, sí se bañan Pero huelen más fuerte que sus quesos a veces Pues el domingo pasado todos los franceses salieron de sus torres y feles con sus baguettes en las manos Para hacer un Sacrebleu y elegir a su nuevo presidente En francés puedes usar la expresión sacre bleu Para decir algo que no sabes cómo se dice En este caso fue sinónimo de surfragio Wey, pásame mi sacre bleu Merci En la primera ronda electoral, el mayor número de votos los obtuvo el centrista y pre-europeo Emmanuel Le Debajo de él quedó Marine Le Pen Y después otros nueve pendejos que pues ya no pasaron a la siguiente ronda Pero como se anticipó en las encuestas, ningún candidato obtuvo más del 50% de votos por lo que la elección en Francia se va a definir en la segunda vuelta electoral entre los dos candidatos que más votos tuvieron en la primera ronda. Esto está de huevos, es lo más democrático, es una chingonería. Estas elecciones son muy importantes, amiguas, a diferencia de las de Perú, que nos valían verga. Para empezar, porque por primera vez en 50 años, ninguno de estos dos candidatos representa a las corrientes que han gobernado Francia históricamente. Y esto nos importa a todos, pues por un lado tenemos a un candidato que se ha expresado en contra del imperio de las empresas e incluso perteneció al Partido Socialista en Francia. Y del otro lado tenemos a Le Pen, que es una bruja corta gargantas que desayuna un vaso de sangre de migrante todas las mañanas. Sí me la mamé, pero neta. La cruela débil francesa propone medidas tan extremas que hacen ver a Trump como moderado. Cosas como reducir el número de asilos políticos a 10.000 al año, imposibilitar la naturalización de los mismos por derecho de suelo, o sea que si eres hijo de inmigrantes nacido en Francia, ya no eres francés, vales verga. Salir de la OTAN, abandonar los tratados de libre comercio con Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y pues de plano mandar a la verga a la Unión Europea. Y pues a la verga todo, que en este caso es sinónimo de... Oh, verga. Y todo aderezado con los rumores de la influencia rusa sobre Le Pen y las elecciones en Francia Como lo que pasó con los yunates Statis. Y aunque no somos expertos en política francesa, por lo menos Macron No representa un cambio a todo el paradigma económico y comercial del mundo Y tras el Brexit, si Francia se sale de la Unión Europea Solo quedaría Alemania como superpotencia dentro de la Unión Y obviamente esta, pues, se iría a la verga ¿O se complicaría un chingo que siguiera existiendo la Unión Europea sin Francia? Y ahora se anticipa la creación de un frente democrático para frenar a Le Pen Ya que los perdedores de la primera ronda están llamando a votar por Macron y no por esta bruja Y la neta, después del Brexit, el referéndum de paz en Colombia y lo que pasó con Trump Vamos a observar de cerca y con un chingo de miedo las elecciones en Francia La segunda vuelta electoral se llevará a cabo el próximo 7 de mayo y pues Vive la France y Sacre Bleu para todos ustedes y ahora sí les vamos a platicar en chinga Después de que el culero de Trump volviera a remitir contra México Y dijera que íbamos a pagar por el muro de alguna u otra forma en algún tiempo Cosa que sonó más como una amenaza de mamá desesperada de Pero hay un Dios que todo lo ve culeros mexicanos con el temor de sufrir una parálisis en su gobierno y sufrir otra gran derrota en sus primeros 100 días de máximo culero, el ojete gringo se retractó el lunes de su exigencia presupuestaria para empezar a construir en chinga su pendejo muro. Y esto es una excelente noticia para todos nosotros, aunque no nos podemos reír todavía porque nos podría pasar lo siguiente. Y como no desde siempre, ahora vienen las tres recomendaciones chingonas de la semana La película franco, belga, raw o voraz en español ya está en algunos cines de México La película trata de una chica vegetariana que se vuelve caníbal Y se supone que está tan fuerte que hay gente que se ha vomitado y hasta ha desmayado en la sala del cine No sé si yo la voy a ir a ver porque me pongo bien intenso con las películas Pero si les gusta los hardcore, se supone que ahí tienen a la película más cabrona que hay en el cine, disponible ahorita La segunda recomendación chingona de la semana es que vayan a apartar ya su Mario Kart Deluxe 8 Si es que tienen un Nintendo Switch porque sale el viernes a la venta Mi nombre es Juanca y reconozco que soy adicto a Nintendo Y la tercera recomendación chingona de la semana Y para cultivar un poco nuestras mentes ávidas de ideas Les recomiendo ampliamente leer el libro de Rebelión en la Granja de George Orwell Creo que es un gran momento para que lo leamos Porque va a ser una fábula en donde vas a poder ver más o menos Qué pasaría si Morena gana las elecciones en el 2018 O cualquier partido que no sea el PRI Aunque el PRI también está de la verga Tienen que leer el libro para entender lo que estoy diciendo léanlo. Y eso es todo por esta ocasión, amigos. Les mandamos miles de millones de besuaves en la buchaca. Esperamos que le den like, compartir, que comenten algo. Tienen mi palabra de que esta semana le voy a contestar a muchos. Obvio, excepto a los güeyes que me escriben cosas feas. Y nos vemos la próxima semana en... El No Show de Huerta. Los llamamos tanticas. Sacre bleu para todos ustedes. Los hemos extrañado. Y pues ya. Corta. Corta, calva.